Y no se preocupen, ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro. Encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de Trade Up Spy. Para el primer contrato, vamos a utilizar armas celestes Y estas van a ser 9 armas de la colección Lake en Field Tested y un arma en Field Tested de la colección Havoc. El valor de este contrato será de alrededor de 2 dólares con 30 las probabilidades son muy pocas, tendremos casi un 13% pero realmente compensa el profit que podemos sacar con cualquier arma de la colección HAVOC así que vale la pena intentarlo les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas azules y con stat track estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Chroma 3 y 6 armas minimalware de la caja Prisma el valor de este contrato será de casi 8 dólares con 40 las probabilidades de profit serán casi de un 32% siendo la AWP Ateris la que tenga el mayor profit y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 6 armas minimalware de la caja Horizon y 4 armas factory new de la caja Spectrum 2 El valor de este contrato será de casi con $9.30 y las probabilidades de profit serán casi de un 60% La verdad que es un contrato que vale la pena y podríamos doblar el dinero Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy Espero les haya gustado, espero les haya servido Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video Chau chau Siempre anda motivo pa los files pa la gata, par de miles que me gasto con la banda, más berraca dentro el par y bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo, con los ojos colorón, mientras los le mando fuego y me recebo, me revuelo, si me pego pa lo puro, le meto sin disimulo, pa' otras giras que me sumo, tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento número uno.